Desde Vista al Valle está Arismendi la Antigua, oh, quien nos va a okay. informar cómo va el operativo de vacunación que ha desplegado el, el, el, el, salud pública, ¿no? La, la provincial de salud pública aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Arismendi. Buenos días, ¿cómo va? Cuéntame. En esta ocasión me encuentro en el sector. Vista al baño acompañado de varios miembros de salud pública. Vamos a conversar eh, con el doctor Monegro para que nos hable detalladamente de este operativo de vacunación casa a casa que en el día de hoy ha desarrollado el Ministerio de Salud Pública. Eh, Monegro, ¿cuántas personas piensan dosificar en el día de hoy? Bueno, buen día. Hoy vamos a estar dosificando a todas las personas que aún no se haya puesto la vacuna de Sinovac, que estamos poniendo casa a casa, primera y segunda dosis. Todas las personas que encontremos en la casa o en la calle para ir vacunándola para que no le pase la vacuna de Sinovac. ¿Cuántos equipos hay vacunando casa a casa? En, esta, en este sector tenemos en aproximadamente de 15 equipos, eh, divididos eh. dividido en diferentes zonas. Y más o menos, ¿cómo ha sido la acogida de la gente de, en este proceso de vacunación? ¿Qué tal? La, la gente ha estado vacunándose, aunque he, ha, ha sido disminu, disminu, disminuyendo en, en la, por ya la, la mayoría de la población. ¿Cuántas dosis pretenden implementar en el día de hoy? ¿Cuál es la meta? Toda la que podamos poner en el día de hoy. No tenemos las. Bien, ahí escucharon ustedes al doctor Monegro en este operativo Casa a Casa que Salud Pública ha desarrollado para inocular a las personas contra el COVID-19. Recordarles a las personas del sector del Gran Vister Valle de que eh, le abran las puertas a estas personas de salud pública que están realizando esta jornada de vacunación. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, mis amigos, gracias a Arismendi por las informaciones, como ustedes han visto, el operativo, ¿verdad? Que sí, que estuvimos anunciando. Así mismo es.